Haciendo atiradores... Racero no roedores. Ha sido de sobra para tragar marronazo. Dile que el momento soy, Quiero castigarte. Ah, yeah, yeah. no voy para allá. Ya. Yeah. Antes del patkent, chorizo y queso. Mangao por el O de toilet me dan 10. El chivato del tabaco para picarlo. ¡Tonto! Tú eres tonto y no madrugas Mi viejo se quita la manta, dice mi nombre Está borracho, no hay clase, no hay coca, no rayes Mis primos enfermos y enfrentados, pero aman Son más que ley Como hombres sufren la condena de otros hombres Una fiesta no es fiesta si no rompes un vaso Lo dijo mi vieja y olé Yo me busco el resto y el DNI de otro para pintar Lo peor de todo junto, encuentro me a gusto Lo que pueda y más pa' cuando se me pase Que no se acabe, me da susto Lo justo no es para El error nuestro cometido, de más es para morirse Lo comido con lupa Cordial abuso concienzudo de inigrante atropelía y me ambiguo no llega a ninguna parte. Fusión se queda a mitad de camino. Lo puro termina igual de perdido. Pero vive como si presumiese de un presente dorado, o un destino elevado. Maldigo cual mal bicho que soy a todos ellos. Subidos no dejo que sigan, soy un problema. Yeah, yeah. Péllalo. Yeah, yeah. Péllalo. Dame un problema un problema, dame, soy un problema, soy un problema, soy un problema, soy un problema, soy un problema, soy problema, soy un problema, soy